Buenos días, bienvenidos al módulo de electricidad, fundamentos y conceptos. En este módulo estudiaremos la primera parte de corriente alterna. Pasaremos por este módulo por la definición de fasores, las leyes de Kirchhoff y de Ohm en el mundo de la corriente alterna, los principales métodos de análisis de la corriente alterna, como es la utilización de fasores en el régimen sinusoidal permanente. Entonces, sin más preámbulos, Comencemos. El fasor es una representación a través de un número complejo de una magnitud sinusoidal que varía en el tiempo. Generalmente, para representar ese número complejo, vamos a tomar el valor efectivo de la señal sinusoidal, que no es más que el pico entre raíz de 2, y el ángulo de fase. La ley de Ohm, en el mundo de la corriente alterna, específicamente en los fasores, Define el concepto de impedancia. La impedancia es la relación entre el fasor de tensión y el de corriente. Este fasor de impedancia o este número complejo de impedancia tiene dos partes. Una parte real que viene por la resistencia y una parte imaginaria que es la reactancia. La reactancia existe de dos tipos. La la reactancia inductiva, producto de las inductancias, se obtiene como el producto de omega por L y la reactancia capacitiva que se obtiene como menos 1 sobre omega entre C. Las leyes de Kirchhoff en el mundo fasorial son iguales que en el mundo de la corriente continua. La sumatoria de corrientes fasoriales que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes fasoriales que salen por este, es decir, no hay carga atrapada. La otra es la ley de lazos, donde las caídas de potencial en una trayectoria cerrada, en un lazo cerrado, son iguales a cero. Y las tensiones son iguales a las impedancias por las corrientes fasoriales. El caso del régimen sinusoidal permanente nos establece cómo encontrar la solución en régimen permanente ante fuentes sinusoidales. Todo circuito alimentado con una fuente de tensión sinusoidal produce sobre él una corriente sinusoidal. Entonces, en este caso, si BFDT es sinusoidal, la corriente producida es sinusoidal. La forma de hallar la corriente es a través de la ley de Ohm utilizando las ecuaciones de Kirchhoff, de nodos y de mallas. Entonces para ese circuito tenemos que BF de t es raíz de 2B seno de omega T menos delta como ángulo de carga. Entonces podemos calcular el fasor de tensión como B-fasor igual al voltaje efectivo que no es más que B entre raíz de 2 con ángulo beta. La impedancia en este caso como tenemos parte inductiva y parte capacitiva se puede calcular como la resistencia en la parte real menos o más la reactancia total que se obtiene como la suma algebraica de la reactancia de inductiva y capacitiva eso nos va a dar un, un número complejo que tiene magnitud y ángulo esa magnitud se puede calcular como el valor la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado y el ángulo como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real de esa manera aplicando la ecuación de Ohm del mundo fasorial podemos encontrar el valor de corriente y RMS como módulo y ángulo theta menos el ángulo phi de la carga. Del fasor podemos reconstruir la corriente en el tiempo, anulando la transformación de fasores, e y de t es igual a raíz de 2, el voltaje efectivo sobre el valor módulo de la impedancia, seno, puesto que partimos de que la función BF de t era un seno, de omega t, la misma frecuencia, más el desfasaje que tiene la corriente, que por una parte es el de la tensión, menos el ángulo de carga de la impedancia. Dos conceptos aparecen cuando utilizamos potencia, dos conceptos nuevos, que es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, un circuito alimentado por sistemas, por un sistema sinusoidal de tensión, la definición de potencia sigue siendo la misma, el producto de B por I. En ese caso, si calculamos la potencia promedio que produce trabajo útil, va a ser el valor efectivo de la tensión por el valor efectivo de la corriente, coseno de la diferencia angular entre la tensión y la corriente. Eso nos define el concepto de potencia activa. El concepto de potencia aparente es simplemente el producto del voltaje por la corriente. En el caso que la queramos calcular de manera compleja, S como número complejo es igual al fasor de tensión producto del fasor de corriente conjugado. Eso nos va a dar dos términos: la parte real que se asocia a la potencia activa y la parte imaginaria a la potencia reactiva la potencia activa no es más que, la, que aquella que produce trabajo útil y corresponde al vector de Pointing su componente radial mientras que la potencia reactiva es la, el intercambio de energía entre los campos eléctricos y magnéticos y es necesario para establecer el flujo de energía un símil que se hace mucho con la potencia activa aparente y reactiva es el del tarro de cervezas donde la potencia aparente corresponde al tarro mismo y nos da la máxima capacidad del circuito la potencia activa se relaciona propiamente con la cerveza mientras que la potencia reactiva se relaciona con la espuma de esa manera, pues vemos que una cerveza pues requiere espuma para tener una cierta consistencia. Entonces, los reactivos son necesarios en un sistema para poder mantener el intercambio y el traspaso de energía. Entonces, repasando nuevamente los conceptos, tenemos que la potencia aparente tiene unidades de volt ampere y se calcula como el valor efectivo de la tensión por la corriente. La potencia activa es la parte real de la potencia aparente sus unidades son los vatios y se calcula como el voltaje efectivo de la tensión por, el voltaje por la corriente efectiva Figma coseno del ángulo entre la tensión y la corriente mientras que la potencia reactiva tiene unidades de volt amper y corresponde a voltaje efectivo de por corriente efectiva, seno del ángulo entre los dos. Generalmente, también la potencia reactiva se asocia al teorema de Pitágoras, en donde Q se calcula como la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado. Un concepto importante en sistemas eléctricos es el del factor de potencia que se obtiene como el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Puede ser en adelanto, en el caso que la carga tenga preponderancia capacitiva, o en atraso, si la carga es preponderantemente inductiva, en muchos Países, al igual que el de nosotros el factor de potencia es regulado por el ente suministrador de energía y se realizan multas si éste está por debajo de un valor establecido en venezuela el valor mínimo de factor de potencia corresponde a 0.9 otros países tienen unas normas más severas por ejemplo colombia nuestro país hermano tiene como restricción de factor de potencia 0.95 esto se hace para regular la cantidad de reactivos presentes en el sistema. Dos métodos de análisis se utilizan en sistemas de potencia. Uno es el método de mallas matricial, que corresponde a la aplicación de las ecuaciones de, ¿no? de mallas de las leyes de Kirchhoff, en donde el fasor de tensión es igual a las impedancias, a la matriz de impedancia por el fasor de corrientes. El otro método que se utiliza es el método nodal, basado en las ecuaciones de nodo. Este quizás es el más utilizado en sistemas de potencia, puesto que se utiliza para el análisis de flujo de carga, de cortocircuito y de estabilidad. En donde se establece que las corrientes que entran a una barra son iguales a la Y bus o Y barra, que es las admitancias propias y mutuas de la barra, por las tensiones de las barras. La admitancia no es más que el inverso de la impedancia, como lo podemos ver en la ecuación al final de la lámina. Dos teoremas se utilizan para el análisis de redes de dos puertos. Estos son los de Thevenin y los de Norton. Básicamente el equivalente Thevenin es un modelo de una red de dos puertos que, que está compuesto por una fuente de tensión en serie con una impedancia. A esa tensión se le denomina tensión de Thevenin, mientras que a la impedancia se le denomina impedancia de Thevenin. En cambio, el modelo de Norton establece que una red de dos puertos se puede modelar a través de una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Entonces... Podemos definir que esa corriente corresponde a la corriente de Norton y la impedancia a Z Tevenin. La tensión equivalente de Tevenin corresponde a la tensión que aparece entre los terminales A y B cuando el circuito se encuentra abierto. Mientras que la corriente de Norton son, es la corriente que circula por los terminales A y B cuando estos se encuentran en cortocircuito. La impedancia de Tevenin se calcula como el cociente entre la tensión de Thevenin y la corriente de Thevenin. Entonces, en pocas palabras, para un sistema de potencia, cualesquiera, podemos hacer un equivalente entre dos puntos de este utilizando o bien el equivalente de Thevenin, que es una fuente de tensión en serie con una impedancia, o el equivalente de Norton. Generalmente en el sistema de potencia por regulación se trabaja con las tensiones nominales, en todo caso 0.95 o 1.05, por eso es que cuando modelamos los sistemas de potencia siempre vamos a utilizar BDTBN igual a la corriente al 1 en por unidad. La corriente de Norton se extrae del nivel de cortocircuito, que no es más que raíz de 3 de la tensión nominal por la corriente de Norton. De estas dos relaciones se puede extraer la impedancia equivalente del sistema. Con esto terminamos el módulo. Muchas gracias por su atención.